Hola, Cuaderno de Pitágoras, hoy es día 21 de diciembre Vamos a actualizar un poco los datos que hace tiempo que no subimos vídeos De hecho, este será seguramente el último cuaderno de Pitágoras Porque no sirve de nada, estamos ya cansados de avisar de las olas Y de lo que está pasando, al final siempre caemos en los mismos errores Nos ha pasado en verano, con la segunda ola Nos ha pasado con los puentes, por ejemplo, de la Constitución O incluso del 9 de octubre, en la Comunidad Valenciana No aprendemos de la experiencia, no aprendemos de la información Así que solo nos queda confiar en la vacuna Y confiar en que la Navidad no va a ser un desastre Antes de nada, voy a matar a, a, al pobre Pitágoras aquí Pitágoras, lo siento Que pone nervioso a, a la gente Y vamos a hablar de cómo está la curva Algún dato actual Y un, un poco de promoción al final Por cierto, si queréis apoyarme el canal Y si queréis invitarme un café, a una pizza, una croqueta a mí, Yo soy muy favorable a estas cosas eh, Os aviso aquí en Tipi En mi página de Tipi lo pongo aquí En tipi, aquí podéis apoyar el canal Siempre que queráis Podéis apoyar de forma mensual, de forma puntual Con dos, con tres, con, de forma irracional Siempre podéis apoyar el canal Así que vamos a ir a, a los datos Y yo os agradezco cualquier apoyo Y si no, también os lo agradezco Lo importante es estar en situación Ahora mismo prudente mmm, Cuerda, ya dentro de tanta irracionalidad Y por lo menos eh, Saber que quedan meses y que tenemos que estar fuertes en estos últimos meses Lo primero, adiós al modelo predictivo Estábamos aquí, incluso ya dijimos que la curva bajaba Es decir, los datos reales de incidencia acumulada Estaban bajando por debajo Es decir, más rápido de lo que se esperaba Según los modelos predictivos que aprendimos En la primera ola con los modelos de fallecimiento Y aquí empezamos a entrar en ese en ese intervalo de confianza Que no es un intervalo de confianza Pero en ese margen de modelos predictivos En ese umbral Y aquí, a partir del 7 Que ya es cuando... Empieza a notarse el puente Es decir, fue el puente del 7 de, de diciembre Y a partir de 4, 5, 10 Empieza a notarse esos con nuevos contagios Ese repunte Empieza a notarse ahí Estamos aquí, aquí, aquí, 4, 10 Aquí, 11, 12 Vemos claramente como esto, lo que yo llamo El efecto del puente De la constitución, del Black Friday Llamadlo como queráis, pero Pues lo hemos hecho mal Y ahí estamos Si hacemos una pequeña predicción ¿Con qué la Navidad? Pues vemos que no va a ser una ola súper fuerte, porque tampoco ha sido un repunte brutal como lo que vivimos aquí en la época de octubre, que no paramos de crecer desde julio, os recuerdo bien, esta ola que yo la llamé segunda y esta tercera, bueno pues esto nunca dejó de crecer, aquí hubo un pequeño bajón, pero ahora estamos creciendo un poquito más lentos de lo que ocurrió a final de octubre, y en noviembre. Bueno, eh, estaríamos en una incidencia acumulada de 250 aproximadamente en Nochebuena, Nochevieja. Estamos ahí. 2,5 personas de cada mil estarán contagiadas. Y esto ya os enseño aquí el, el vídeo de lo que hablamos de las reuniones familiares. De cómo... Eh, ¿Qué probabilidad habría de, ten de tener un contagiado, al menos un contagiado, en una reunión familiar? Por favor, esta Navidad es totalmente diferente a ninguna. No podemos pensar en una Navidad mmm, salvable. Así que esto es nuestro escenario. Y tenemos que ser prudentes con este escenario Ahora me pongo otra vez en pantalla completa Y voy terminando el mensaje Un mensaje que he escuchado hoy es lo de la cepa La nueva cepa del virus El SARS-CoV-2 ha mutado Y está en Inglaterra A ver, mutaciones es normal que haya Las mutaciones es algo improbable Pero con tanta reproducción de un virus El virus se reproduce tanto, tanto, tanto tanto Que lo improbable se vuelve Una realidad cada 2x3 Aunque sea una mutación de una de cada millón pues claro, claro que se reproduce millones y millones de veces, al final hay mutaciones. Muchas de ellas no son ni ventajosas ni, de, ni desventajosas, o ni beneficiosas. Muchas de ellas desaparecen, y otras aparecen ahí pero no tienen una incidencia clara en nada. Esta nueva cepa sí que dicen que aumenta el, la probabilidad de contagio en un 70%. Y han preguntado, ¿eso quiere decir que si ahora mismo estamos a 100 de incidencia acumulada, estaremos a 700? Es decir... 70% para arriba, a ver, habla de la probabilidad de contagio La probabilidad de contagio depende del entorno, depende de las circunstancias de los escenarios Podemos tener una probabilidad de contagio u otra Con mascarilla se reduce y, y con distancia se reduce y es lo que tenemos que seguir Bajar la probabilidad de contagio en cualquier escenario En la panadería, al pasear, cuando vayamos a coger un transporte público que tenemos que evitar Pero si lo cogemos, pues mantener ese tipo de, de situaciones que bajan la probabilidad pero ahora si sí, va a aumentar la probabilidad de aquí a unos meses que ya esperemos que tengamos la vacuna, ¿vale? Y eso no quiere decir que la vacuna ya no sea efectiva ante esta cepa, eso es otra cosa. La probabilidad sube un 70%. Quiere decir esto, vamos a poner aquí la, la calculadora. Un 70% quiere decir que si antes había un 50% de probabilidad de contagio, porque estás en una cena sin mascarilla, hablando, y gritando, y la probabilidad es de uno de cada dos veces te contagias de ese positivo, de esa persona positiva, eh, pues si es 50% aumenta, 70% quiere decir que tendrías entonces un 85% Ya está, es alto, sí, pero ya está No nos compliquemos la cabeza con más cosas de estas Bueno, ya está, voy a hacer ahora un poco de spam, promoción Tengo aquí dos nuevas revistas de Principia Una que habla de la ciencia, científicos con discapacidad Y otro habla de la ciencia de la discapacidad uno, una revista muy bonita Yo he publicado Por supuesto la recomiendo Por eso no eh, La recomiendo siempre eh. es que no me conozca eh, No se lo cree Pero sí yo, yo soy Soy una persona muy altruista Mi caos No hay quien no se entienda Esta es mía ¿Vale? Mira qué bonita Ilustraciones Ciencia y arte Como nunca unidos Y huele a nuevo Principia Temporada 6 Episodio 2 Y ya con esto Pues ya está Solamente 6 minutitos Bueno esto ra Rapidito Ligerito Para digerir así De lunes Hoy es un día palíndromo, que no lo he dicho. Capicúa. 2-1-1-2. Esto ocurre, ocurre en enero, en febrero, en marzo. Y ya no ocurre hasta octubre, noviembre, diciembre. Hay seis días capicúas en todo el año. ¿eh? Está el 10 de enero, está el 20 de febrero, el 30 de marzo. Después ya nos vamos al a 1 de octubre, el 11 del 11 y... 21 de diciembre Enhorabuena a celebrarlo Pero con prudencia Seguimos por inducción en más 1 No sé cuándo volveremos, ¿vale? Pero hablaremos de otras cosas ya ¡Hala! A Esta disfrutar al final. A veces todo aburre Pero puedes volver a empezar